Buenos días, hoy vamos a hacer nuestra primera inmersión a la nutrición vegetal Pasemos por acá Veamos, hay telarañas Aquí tenemos un mandarinal, ¿sí? es un cítrico Acerquémonos por acá y vamos a ver lo que sucede con las hojas ¿sí? Veamos que no tienen una coloración verde Porque no están con una salud adecuada sino que tienen unas manchas cafés y amarillas acerquémonos por acá ahora veamos la diferencia con la planta del chile pimiento este chile pimiento se encuentra en un muy buen estado de salud comido por algún insecto pero sin embargo podemos notar algo importante en esta planta empieza a tener unas coloraciones amarillas, que seguramente puede deberse a deficiencias en los nutrientes. Luego vamos a aprender a determinar de qué tipo de deficiencia se refiere eh, este tipo de manchas. Pasemos por acá. Aquí hay otro montón de plantas que tienen otro tipo de deficiencia. Esta es por... Demasiada humedad porque ha estado lloviendo demasiado estos días. Y además deficiencia en nutrientes. Veamos cómo la hoja no solo tiene manchas, sino que está totalmente decolorada y además se enrolla. Ya vamos a ver en la evaluación este tipo de deficiencia. ¿sí? No se olviden. Primero vimos manchas dispersas, amarillas, que van del centro hacia el exterior del borde de la hoja. Luego vimos otras manchas muy puntuales que tienen coloraciones como ferrosas. Y luego vimos estas que son de coloraciones completas de la hoja que están amarilladas y también en la nervadura. Y adicionalmente se enrollan de los bordes. Recordemos y tomemos en cuenta este tipo de deficiencias. Ahora aquí... Podemos observar otro tipo de eh, plantas de chile pimiento, siempre. Recuérdense que mostramos el chile pimiento porque es el que hemos estado viendo durante todo el experimento a lo largo del semestre. Ahorita ya vamos por la unidad de nutrición vegetal y lo mejor es, ya saben, aprender haciendo, ¿verdad? Entonces, esta fue una pequeña cápsula, recuerden, no olviden. Estas deficiencias que vamos viendo y luego vamos a ir evaluando de qué tipo de deficiencia se trata. Hasta luego.